Acá estamos con Gustavo Almela, lío de pesca del río de La Plata, Zona Norte El reencuentro, uh, después de más de tres años casi Toda la cuarentena pasó y nos fuimos a pescar Así que ahora, bueno, estamos en marzo en busca de... Hay de todo Hoy de todo, de todo un poco Vamos a arrancar un poquito con señuelos Y un poquito después de peje Y después vamos a decir, según como vengan los resultados Seguimos con señuelos, con peje, por ahí metemos, no sé, alguna sorpresa. Bueno, sí. todo un poco. ¿eh? Es una época de transición sí, sí, sí. en el Río de la Plata, así que hay muchas especies juntas, así que se puede combinar una salida de pesca, ¿no? Claro, la idea de hoy es esa, combinar un poquito de la pesca con señuelos y pejerreas. una doble jornada de pesca. Bueno, vamos a si tenemos suerte, medio planchadito para el pejeo, ¿no? Tenemos buen equipo. Hay tenemos buen equipo, hay equipo <ríe> armado, así que esperamos que, que estén con todo como siempre, ¿no? Vamos, como ya, sí. Arrancamos con los señuelos. Arrancamos con señuelos. ¿no? Bueno, dale, vamos. Mm. tiene pinta de peje ¿eh? por favor peje vamos lo primero del río de la plata a bordo del máximo con gustavo almela espectacular en la orillita bastante lindo ¿eh? en la primera voz vamos inaugurando la temporada de pejerrey. Viene bien. bien. bien lindo pescadito, ¿eh? tamaño Bueno. Bien ahí. La cuestión que piquen, va, no importa dónde. Jesús. Uh. Qué, ¿Qué es lindo sí? se ve ahí. Pa, sí. ¿Sí? Vamos. ¿Qué Después pongo. Lo de peje para América for y lo va todo para el otro ¿sí? Yo tengo que reaccionar un programa de una hora Sí, así se habla Cachorro Viene chiquito la, la, la de atrás. La de atrás. La de atrás, la de atrás. La de atrás. Vamos, los pejis. Si sí, algo viene bien. ¡Vamos! Peje, peje. ¡Vamos! Ahí está el chiquito, ¿eh? ¡Vamos! ¿Qué? ¿Qué? Toma, el guatero. ¿Qué guatero? ¿Qué guatero? ¿Qué guatero? ¿Qué guatero? so pescadazo, ¡Un sí, abrazo! ¡Una tumbo del riopla, vamos! Vamos el termo del riopla. Oh, oh, oh. Esto es para. Oh, oh, oh, oh. Vamos, vamos, vamos. Que arranque de temporada, eh. Ahí está, doblete, doblete. Ese es el primero, el pique. ¿Qué? No, pero el primero peje. A ¿eh? ver. Sí, el lindo peje. nada no, Eso entonces fue el chapoteo que se vio allá lejos. Sí, sí, yo voy triplete. Lo importante lo que el GT sí, sí, es el GT, el GT, lindo eso el GT, el Lo corto, lo corto No, pará, pará, que el GT, bueno, no, no. no. okay. ah, el el sigue, triplete GT, el ¿Triplete el GT, el GT, alto patí. Peque. Vamos, peje, marzo, arrancó el río plan, vamos con Gustavito Amela, vamos. Vale. De lo que sea qué doblete, que mirá. ¿Mirá? ¿Mirá? ¿Mirá? no? No, uno, uno, no, no, pero mirá, mirá que lindo, vos, mirá que lindo, qué no vital que <ríe> Mirá <ríe> que Ah, muy... Bien, Rafa. Te, quedó... bola, ¿no? ah. Te quedo un poco alto, Rafa. ¿Qué estás haciendo? <ríe> no sé qué hiciste, Rafa. Si a mí me lo tiene que pasar por acá. Para que no se sorprendemos. <ríe> vamos, muy bien eh, Te agarraste la mano al peje, ¿eh? eh, eso, ¿Cómo? un coto eh, eh, cotito, cotito el que me enseñó todo, se lo dedicamos eh? a Leandro esto, dedicado eh, a Leandro, ¿Qué? ¿Qué? vamos gringo, Algringo. Algringo. abrazo grande, dale, un abrazo gringo. ¿Qué? Muy larga la brazalada, ideal para el patita esa Ah, a tanto le insistió el hombre que lindo peje ¿eh? ¡Vamos! Tiene un ojo... Misión cumplida, los primeros pejes en el río de la plata ya están picando. Acá está la muestra. la muestra de la pesca. Igual todavía queda, queda un ratón a la pero bueno, el objetivo de pejerrey está cumplido. salieron los primeros. Y bueno, nos esperen 20 temporadas que... A pescar, que venga la gente que ya pueden salir a pescar peje y algo de variada también. Bueno, espectacular.